Saludos amigos usuarios del especial de Clásico Mundial de Béisbol en esta colaboración especial entre Nuevo Día, Primera Hora e Índice. Mi nombre pagán en compañía del compañero allá, Irán Torra, que nos encontramos aquí con el lanzador abridor del partido final de Puerto Rico, Giancarlo Alvarado. Giancarlo, cuéntanos sobre la. Vamos a empezar por las emociones de ese partido de... de anoche contra Japón. Cuéntanos cómo están las emociones ahora en la nueva puertorriqueña. Yo, yo entiendo que ambos estaban bastante relajados, fue algo. De verdad, lo vi como normal, como si fuera otro juego más. De verdad, sé que las emociones estaban ahí, pero ellos estaban relaxos desde, desde, desde el hotel. O sea, no había ningún presión en ningún momento. Mañana, eh, ya de por cierto, sí un partido histórico, todavía no conocemos el rival. Además, ¿Cómo tú personalmente te preparas para esa gran noche? Yo sí. trato de prepararme mentalmente y física, simplemente tratar de hacer mi trabajo, no puedo hacer nada más allá de lo que sé hacer y, y ponerme a inventar en estos momentos sería... Especular mi oponente y de verdad que voy a, hacer, dejar hacer, voy a seguir haciendo lo que se hace. ¿Y el no lo parado para hacer el más importante en la historia del béisbol puertorriqueño? ¿Qué te parece? Imagínate, la bendición más grande. Esos, todos, todos, esos ángeles que están en el cielo, que me cuidan. Yo sé que... es una emoción grande. Yo sé que, que hay un montón de gente que espera de mí muchas cosas, pero nadie sabe lo que yo siento, porque ni yo mismo he pensado... Ese, he sentido una cosa así en mi vida. lo ¿No han lanzado que me dejan todo el lanzador. Sin embargo... Eh, te llega a ti este momento tan importante? Sinceramente, eso siempre ha sido Manelo y imagínate, mi sueño también y todo lo que tenga que ver con eso. Pero este es mi equipo grande liga. Aquí tengo peloteros grandes ligas y peloteros que vamos a grandes ligas. Hemos callado al mundo entero, gracias al Señor, y, y me alegra. Y de verdad que este es mi equipo grande liga, no tengo por qué envidiar a los que están en grande liga. 95 picheos en esta ronda, está listo para llegar. Profundo de juego. Sí, entiendo que sí, entiendo que no sé todavía cuál es el oponente, pero entiendo que sí, que, que debería tirar por lo menos mis seis entradas, ya que he tirado consistente desde que empezaron las prácticas día, el día 3. Eh, sinceramente, ya estamos ya a final y, y se supone que ya esté un poco más ready ya para finales de entrenamiento. ¿No sea Dominicana muy bien? Si sí, fuese Holanda. Pues sé también que son bastante free swingers, son, o sea, gente son del Caribe también, eso pues, sí, no creo que sea Holanda completa, todos esos muchos son de las islas menores, entonces entiendo que son caribeños, les gusta hacer swing, son agresivos y, y son, tienen una emoción grande, también igual que nosotros, y van a ser bien expresivos de cualquier situación que se puedan coger la oportunidad. Giancarlo, ¿tú estás al tanto de la emoción que haremos en Puerto Rico? Todo el mundo está enamorado del béisbol, está enamorado de este equipo, ¿cómo lo hace sentir eso a ustedes? Imagínate, Puerto Rico necesita tanto en el béisbol y necesita esa ayuda para volver a levantar a la profesional. Yo creo que esto ha sido lo más grande que la puede pasar a la Liga de Puerto Rico profesional. Yo sé que nosotros ahora adelante van a estar puestos esos muchachos novatos que empiezan, y si nosotros podemos dar ese empuje y quedar campeones, eh, yo sé que, que esa islita de 4 millones de habitantes va a ser como de 500 millones de habitantes. Las buenas noticias son necesarias hoy en día ustedes las están dando a los muchachos. Eso es así. Bueno amigos, pues ahí tienen Giancarlo Alvarado, lanzador de Puerto Rico mañana en el partido final del Clásico Mundial de Béisbol. Ustedes han conectado a este sitio especial y será hasta la próxima.